¿Eh? Bienvenidos al campamento sin sentido, no preguntes por qué hay una fogata encendida de día. Soy el monitor verdangulo. Me llamo Aimatun. Hola cracks aquí Flake y comentando, hoy enseñaremos a los habitantes de Ohio que el Nesquik es mejor que el Colacao Saludos. Vamos a contar historias de literatura. Ok Boomer, voy a contar el Quijote mismo. Ajá, encontré el héroe elegido que salvará a mis amigos del área 51. Eh, ¿Era así? Pues claro que no. Pues si dices que la mía está mal, que el siguiente sea Flaky. ¿Estás contando la historia de Hansel y Gretel? Me perdonas, crack. No tenía idea de lo que está. ¡Mira, Hansel! ¡Una casa! Cuidado chicos, ahí vive una bruja muy mala que os hará comeros la casa. Ale, gracias Majo. ¡Al palo! Ahora en serio, ¿qué os pasa con los alienígenas? Es que nosotros nos hemos ya leído el manga. Chicos, ahora que caigo falta algo muy importante, es decir, sumamente importante para nuestra estancia. ¿Dónde está Perry? Esta es mi venganza por excluirme de las historias. Por eso, no hay que ver la tele en el baño. <risa> ¿Qué tal el campamento? La sociedad actual no sabe nada de literatura. Ya me encargo yo. A ver, cracks, soy el monitor jefe, Nubidoof. Vamos al área 51. ¿Acaso crees que yo, Nubidoof, no varía...? Quien tiene un sueño va a ser detenido por un simple estudiante de cuarto de secundaria no, no, no, no, no.